Hola a amigos de WAM, Guajimalpa, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ricardo Sosa. Eh, trabajo en la Universidad de Tecnología de Oakland, aquí en Nueva Zelanda. y eh, Le agradezco a Rocío Abascal y al panel por invitarme a este seminario sobre Design Thinking. Y bueno, como habrán visto, seleccioné el tema de Design Thinking y Andrés Manuel López Obrador para armar una analogía de los últimos 12 años de, de la trayectoria del design thinking, haciendo algunas comparativas con, con el caso de Andrés Manuel López Obrador. Tengo cinco puntos aquí que espero que sean útiles para abrir conversación sobre este tema. Y aunque no puedo estar por cuestiones de horarios y compromisos, no puedo estar en vivo con ustedes, pero aquí les voy a poner un hashtag para que nos comuniquemos vía Twitter. Eh, voy a estar a pendiente de sus preguntas durante la presentación, durante el video, y en los días posteriores, por si quieren eh, continuar la conversación, me dará mucho gusto estar en, en comunicación y debatir algunas ideas y aprender de ustedes también. Y bueno, entonces la idea principal de esta ponencia o de esta charla es... Eh, voy a desarrollar esta, esta temática en cinco puntos, pero mi mensaje principal, y me gusta siempre empezar mis charlas con el mensaje final, eh, y así podemos desde el inicio tener un, un entendimiento y podemos eh, estar de acuerdo o no estar de acuerdo en, en los fundamentos de esta idea, pero tenemos una, una meta o un destino claro desde el inicio. Entonces eh, el, el mensaje que quiero dar al final, al que quiero llegar al final de la conversación es que me parece a mí que el design thinking, tanto el design thinking como Andrés Manuel López Obrador, eh, ofrecen, tienen algo en común, que es que ofrecen eh, nuevas oportunidades. O son casos que abren eh, la puerta para cambios, para cambios sustantivos, para transformaciones, que eh, buscan cambiar el paradigma dominante. En el caso del design thinking, en cómo opera el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología, y el mundo del diseño también. Y en el caso de, bueno, de Andrés Manuel López Obrador, pues el, el tipo de gobierno, el sistema eh, político y económico de un país. Entonces voy a usar, el, como dije antes, el caso de Andrés Manuel más como un espejo para hablar sobre design thinking. La ponencia es sobre design thinking, no es una ponencia sobre política per se pero voy a usar ese, esa analogía para hacer esas comparativas porque además creo que es un tema eh, obviamente muy relevante este año para México y bueno pues de ahí aprovecho para, para clarificar algunas ideas sobre el design thinking, entonces bueno voy a empezar con un poco de contexto, eh, creo que todos sabemos Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005 y tuvo uno de los índices de aprobación más altos como como jefe del gobierno del Distrito Federal, de hasta el 85%, y bueno, fue candidato a la presidencia en México tanto en el 2006 como en el 2012. En el 2006 obtuvo 14.7 millones según los resultados oficiales, 14.7 millones de votos, un poco menos que los 15 millones eh, de Calderón, y en el 2012 obtuvo 15.8 millones, un poco menos de los casi 20 o los 20 millones de Peña Nieto. Esas son las cifras, eh, digamos, oficiales. También aclaro que eh, esta ponencia no es una, no, un acto de campaña. Eh, yo en lo personal eh, les comento que he votado por presidente de, de México desde 1994 y, y he estado activo también promoviendo lo que pienso yo que son las mejores opciones en cada uno de estos rituales electorales. Y bueno, la verdad es que este año no voy a participar como... Eh, en, en, las, en las elecciones, no voy a, a votar este año, eh, por una serie de razones personales y coyunturales también. Y bueno, tampoco ha sido fácil eh, desde el 94 cada vez que he votado, eh, nunca he votado por alguien que gane entonces tampoco es fácil entender eh, la, las dinámicas y las, las decisiones de mucha gente eh, respecto al, a los sistemas de gobierno. Y no solo en México, sino en otros países también. Tenemos ahora casos en Brexit, el Brexit de Gran Bretaña y Donald Trump. Y, y bueno, tengo mis dudas sobre, sobre los sistemas este, institucionales eh, en México y fuera de México. Pero, como decía, ese no es el tema aquí. Eh, voy a usar el caso de AMLO para, eh, en este año, AMLO 2018, para reflexionar sobre el design thinking. Ahora, ¿por qué la analogía? Pues, en algún sentido tienen... Eh, puntos en común, el Design Thinking y Andrés Manuel, en, en una línea histórica. Obviamente, en los, dos, en los dos casos, hay trabajo anterior de muchos, muchos años, no solamente en el caso de Andrés Manuel como persona, sino en las corrientes de izquierda en México, y en el Design Thinking, bueno, la trayectoria, el, los antecedentes vienen, obviamente, desde el origen de, del diseño, vamos a poner, por lo menos, desde la Bauhaus, eh, la enseñanza de, y la, del diseño en, a nivel universitario y la formación profesional de los diseñadores. Pero el 2006 es un año importante para ambos casos. Eh, bueno, es el primer año cuando Andrés Manuel se lanza de um, candidato a la presidencia. Pero también es el año, es un año clave para el design thinking, eh, o para la popularización, vamos a decir, de, de la versión de design thinking de la escuela de Stanford, de la escuela de diseño de Stanford, eh, entre Roger Martin y, y, y Tim Brown y los Kelly en Stanford. Roger Martin en Toronto, en Canadá. Pero bueno, por ahí están las anécdotas en línea. Si investigan pueden encontrar un poco sobre, sobre los orígenes más o menos alrededor de esa época del, del branding, del design thinking, vamos a decir, de la marca del design thinking como, como lo conocemos hoy en día. Y tan es así que no mucha gente sabe, me parece un dato interesante en, este, en esta charla por el tema, que hay una aplicación para Trademark en, en la base de datos de Estados Unidos de la US Patent And trademark Office, USPTO, y está en línea, cualquiera lo puede buscar, si buscan el número de aplicación número 777-23385, 777-23385, van a encontrar que se trata de una aplicación para registrar el nombre de Design Thinking, como una marca comercial, por dos personas, muy interesantes, la primera es Sandra Blevins, que no nos dice mucho el nombre quizá, hasta que sabemos que el otro aplicante es su esposo, el nombre sí lo conocemos, Roger Martin, el director de la Escuela de Negocios de Toronto, una de las escuelas de negocios más importantes del mundo. Curiosamente la aplicación se abandonó en enero del 2010 y no se registró al final, pero eso nos da por lo menos un punto eh, concreto en el 2009 y bueno, es interesante ver en menos de 10 años, eh, en los últimos 10 años, eh, la evolución tanto de las ideas alrededor de Andrés Manuel López Obrador y las ideas alrededor del design thinking, entonces esos son los cinco, los cinco puntos que quiero manejar en esta, en esta charla y que me gustaría debatir también este, pues con, con todas las personas interesadas. El, el primer punto son los antecedentes de ambos, ya hacía yo mención a esto un poco antes, no es que se originen ni el design thinking ni Andrés Manuel López Obrador expresamente en el 2006 o en el 2009 o en esa etapa, sino que ambos tienen trayectorias, eh, y antecedentes anteriores que, sin embargo, sí se cristalizan o se materializan en, en, en, un, en una nube de ideas o en, un, en una red de ideas que son las que estamos discutiendo actualmente. Tanto en el caso de Andrés Manuel, pues es el candidato y su gabinete, vamos a decir, y su propuesta política. Y en el caso del design thinking, pues es... Aunque es nebulosa también su definición, porque existen varios sabores, vamos a decir, o varios eh, tipos de design thinking alrededor del mundo, eh, pues también eh, mucho gira en torno al, a la Disco, a la Escuela de Diseño de, de Stanford. Eh, ambos tienen hoy en día, pues obviamente, una institucionalidad o una claridad muy, muy específica, tanto es así que Andrés Manuel corre ahora por tercera vez para, como candidato con un nuevo partido, con Morena que es un partido político este, formado y de alcance nacional en México. Y bueno, como decía el Design Thinking, pues se materializa, vamos a decir, en una postura, o en una, en, en, en una identidad muy clara, que son los cursos de diseño de, de Design Thinking de Stanford. Y que se tiene que decir, eh, son altamente eh, comerciales y producen muchísimas ganancias para el grupo que está detrás de la escuela de diseño, inversionistas eh, que están detrás de, de la escuela de diseño. No es, no es nada más una moda eh, aleatoria, no es como los fidget spinners que pasaron de moda o como el Pokémon GO que pasó de moda, nada más así, sino que hay una intencionalidad muy fuerte detrás de la marca de Stanford, que es una institución privada de Estados Unidos con mucho poder, y, eh, y bueno, la, la venta del Design Thinking alrededor del mundo no es, no es neutra, o sea, hay una intencionalidad muy fuerte detrás. Entonces, ese punto de los antecedentes eh, ambiguos y, y de varias líneas, pero que hoy se materializan en una propuesta concreta con, un, con una identidad muy propia, como son Morena para Andrés Manuel y como son el, el grupo de, de la Disco en, en Stanford detrás del Design Thinking, eh, me parece que, están, que, hay que, que hay que señalarlos como el primer punto. Eh, el segundo punto es que, bueno, eh, ambos, el Design Thinking y Andrés Manuel, están, vamos a decirlo así, llenos de controversias. Hay muchas controversias alrededor de ambos y muchas paradojas también alrededor de ambos. Eh, en ambos casos me parece que hay una polarización muy fuerte, eh, tanto de si estás con ellos o contra ellos. O sea, no, no hay un punto intermedio eh, por lo general, sino... Ambos polarizan a, a, a, a, las, a, a, a los campos donde están. Eh, entonces hay con Andrés Manuel gente que, que está con él, que va a votar por él, pero hay también antagonismo muy fuerte en el electorado y en las instituciones y en las voces públicas. Y me parece que en el design thinking pasa algo similar. Eh, hay gente que casi son eh, casi una secta que se convierte y que y que creen en el design thinking como si fuera casi una religión. Eh, me parece que la palabra secta no está muy exagerada. Y, y bueno, hay gente que también eh, lo antagoniza, que está en contra del design thinking. Eso me parece interesante, porque bueno, eh, por ejemplo, Andrés Manuel en el 2006, la campaña de Andrés Manuel tenía un eslogan un que era, los pobres primero. ¿no? Esa, creo que, como digo, no es un análisis político de de las campañas de Andrés Manuel, pero me parece que hizo muy, creo mucho antagonismo eh, entre el electorado. Y bueno, eh, en mi caso personal, recuerdo en esa época, trabajaba justo para la UAM Coajimalpa, y la propietaria del condominio donde iba yo a rentar el departamento, eh, al final mandó a, su, a la gente de Bienes Raíces a preguntar por quién iba yo a votar en esas elecciones del 2006, y cuando se enteró por quién iba yo a votar, eh, decidió no, no este, firmar el, el contrato que ya habíamos acordado para la renta del, del departamento. Entonces, eh, me parece que esa, esa polarización es importante, y también ver cómo esa polarización ha, ha evolucionado eh, en los últimos 12 años. Y bueno, ahora cómo se encuentra. Me parece que también el design thinking ha pasado por un proceso similar, en el que al inicio yo lo veía mucho en los, en los círculos académicos tanto en México como en otros países y en, en conferencias internacionales de diseño, de investigación de diseño hace 10 años eh, la, la gran mayoría, de, la actitud entre los académicos de diseño y muchos practicantes era de pues de escepticismo, ¿no? era como de desconfianza del design thinking como que era una trivialidad, como que era una moda pasajera y como que no se le tomaba mucho en cuenta Debo decir, la semana pasada estuve en la, conferencia, en la design conference de Dubrovnik, en, en Croacia, que se lleva a cabo cada dos años organizada por la Design Society del Reino Unido. Y debo decir con toda claridad que más ingenieros, eh, más diseñadores y más gente de negocios está, ha aceptado el design thinking y lo está aplicando en la enseñanza del diseño, en la consultoría a empresas y en, la, en las dinámicas, en, en el management eh, del diseño en la tecnología. Es indudable que, que el design thinking con todo y sus eh, limitaciones, y eso vamos a hablarlo un poco después, eh, pero el nivel de aceptación del design thinking definitivamente, tengo que decir, está en, en aumento y, y bueno, ahí hay algo interesante de qué hablar y de qué reflexionar y, y, y, y por algo eh, está siendo exitoso y probablemente sea más que una moda pasajera de negocios, eh, como alguien lo describió hace poco en la conferencia justamente, como una de esas modas de eh, libros que venden en los aeropuertos para, para gente de negocios que viaja. Entonces, eh, nada más para repetir, creo que el design thinking al inicio alienó a los diseñadores. Conozco muchas instituciones en Asia, en, en esta zona de Australia, incluso en Europa, donde el design thinking no lo liderean eh, gente de diseño por esa, por esa manera en que, vamos a decir, alienó eh, a, o se separó, digamos, del diseño en, en sus orígenes. Entonces hay mucha más gente eh, que propone el design thinking en escuelas de negocios y en escuelas de tecnología y ahora, en los últimos años, ya eh, empieza a haber más diseñadores, más gente de diseño que eh, acepta y, y, y y maneja el design thinking, vamos a decir eh, Me parece que también el design thinking en su inicio se descalificaba y se usaba se, se le tachaba un poco como de traición a los orígenes y de una aparente falta de autenticidad y eh, como decía con los años pues estos estas, um, argumentos han perdido eh, fuerza y eh, sin duda continúan las dudas, así como continúan las dudas de muchos sectores sobre Andrés Manuel López Obrador, pero de que hay terreno ganado, eh, lo hay, y creo que es importante en 2018 notarlo, a diferencia de 2015, 2012, 2010, y así hacia atrás. Eh, como decía, me parece que el tercer punto es, me parece que Andrés Manuel ofrece alternativas al modelo dominante, no es vamos a decir, una propuesta de gobierno igual que las demás. Ojalá que hubiera más alternativas para poder elegir. Hay pocas en la boleta electoral, eh, opciones, pero me parece que la única alternativa real al modelo dominante es, eh, en este caso, la, en este año de elecciones, la de Andrés Manuel. Y es una propuesta que viene desde afuera, vamos a decir lo que es, viene en desventaja eh, contra el sistema dominante. El design thinking me parece que tiene algo similar en ese sentido, pues es una propuesta que viene de fuera del mundo del negocio, de los negocios o de la tecnología, viene desde, originalmente desde el pensamiento de, de diseño, y también es una propuesta pues, radicalmente distinta a los modelos de decisiones y de pensamiento en, en negocios, que son más analíticos y más, vamos a llamarlos racionales o lógicos, y más basados en evidencias y en resultados concretos. Eh, y el design thinking pues no va, hacia, no va por ese lado, es mucho más sintético, es mucho más creativo y busca más las posibilidades y las oportunidades más que las evidencias. Eh, bueno, obviamente hacer la diferencia que las bases de Andrés Manuel López Obrador pues son este, fuerzas, son bases sociales, vamos a decir, aunque tiene un aparato político también importante. Pero en el design thinking, bueno, obviamente esas bases pues, son corporativas, como decía al inicio. No, no es casual que grandes agencias de consultoría como PWC o McKinsey, las grandes consultoras internacionales, han comprado en los últimos años eh, agencias de diseño, de despachos o estudios de diseño tradicionales para ofrecer ese, ese servicio. Hace poco tuve la desgracia de participar en uno de esos eh, proyectos donde eh, PWC... Eh, le cobra a la institución 130 mil dólares por correr un taller de design thinking. O sea, no, no es, no es este, inocente ¿no? El, el, el, la propuesta de cambio de paradigma, pero bueno, ahí está el, el contrario, el, como una opción, como una alternativa. El punto número cuatro es, eh, lo, lo llamo un poco provocador, de manera provocadora, el, el concepto del mesías. A mí me parece que esto es importante porque de primera mano conozco a, a mucha gente que va a votar por Andrés Manuel en las elecciones este año, que sí, que sí hay una sensación, me da la sensación de que lo ven como la panacea, como en cuanto llega Andrés Manuel López Obrador se van a solucionar los problemas de México. Y bueno, esa es una, es una inocencia, un, un simplismo eh, muy pedestre. Me parece que también hay gente en el design thinking que adopta la misma postura. Eh, vamos a, a aplicar el design thinking aquí y vamos a solucionar todos los problemas de la empresa, vamos a poder innovar, esa palabra, vamos a ser creativos, esa otra palabra. Entonces, me parece que ahí hay un, una falta de sofisticación muy importante en ambos sentidos y obviamente pues hay quien se aprovecha de, de eso, no es tampoco eh, casual que eso se dé. Entonces, bueno, solamente mi postura personal es que eh, ambos ofrecen, un, como decía antes, un cambio de paradigma, pero no son sino el inicio de un largo trabajo de, de mucho esfuerzo y de muchos años y de mucho um, tiempo y de muchos cambios dolorosos y fuertes y, y no fáciles eh, que ni garantizan el cambio socioeconómico en un caso ni garantizan el camino a la innovación en el otro sino que abren posibilidades. Y por ahí me parece que son las grandes ventajas de tanto Andrés Manuel en el ámbito político y del design thinking en el ámbito de los negocios y la tecnología. Abren posibilidades, abren la puerta y abren, ponen, sientan a la gente a la mesa para poder hablar de estos y para poder trabajar sobre estos temas, más que ser el final de, de una solución. El quinto punto me parece que, en respuesta a lo anterior, es que en ambos casos me parece bien importante eh, el cultivar el pensamiento crítico. Y aquí es donde me parece que instituciones como la UAM, universidades eh, serias, son fundamentales para abrir el pensamiento, para proponer y generar espacios donde se dé el pensamiento crítico sobre, sobre el design thinking. Entonces, por eso, en ese sentido me da mucho gusto que la academia ahora, debo decirlo, yo mismo publiqué, eh, he publicado eh, artículos eh, analizando el design thinking, no muy favorablemente, pero debo de reconocer que, que es de sabios cambiar de opinión y, y he visto de primera mano ya eh, instancias del design thinking donde hay muy buenos indicadores, muy buenas, muy, muy buenas eh, potencialidades que se abren para el cambio y, y bueno, ahí me parece que es importante no tomar las cosas literalmente, aprender a ver entre líneas, y para un grupo de, de, de posgrado, estudiantes, profesores de posgrado, me parece importante este, considerar el design thinking como un punto de, de apalancamiento, vamos a decir, para la interdisciplina y para la, la innovación. Entonces, eh, está el riesgo de caer en fórmulas este, fáciles y simplonas, pero eh, pues creo que hay que responder a eso desde un punto de vista académico este, informado y, y bien respaldado. El último punto, el sexto, perdón creo que dije que eran cinco, son seis, eh, el último punto eh, creo que eh, hay, tra hay transformaciones que, son, que se desean y hay transformaciones que son posibles hay una distancia entre, lo que, entre el cambio que se desea y el cambio que es posible. Eh, en política, pues la, la boleta electoral que tenemos enfrente en el 2018 es bastante pobre, en el sentido de que incluso las candidaturas independientes este, fueron, eh, vamos a llamarle secuestradas por los grupos de poder, eh, se dejaron a lado las voces auténticas, como la candidatura indígena, eh, pero me parece que idealmente, todos habríamos de ejercer el poder creativo sin necesidad de, de una marca como el Design Thinking o como de, de un programa de cinco pasos o de seis pasos eh, para, para innovar, para, de, para desarrollar empatía, para desarrollar conceptos nuevos, para prototiparlos y para, para hacer un ciclo eh, con los pasos del Design Thinking. O, ojalá originalmente todos pudiéramos. Eh, tener acceso a ese, a, ese, a ese tipo de ambientes creativos para cambiar eh, las manera, la manera de tomar decisiones en las empresas. Pero bueno, eh, me parece que no son las instituciones que merecemos, ni en el caso de electoral de México ni tampoco en el design thinking, me parece que desde el punto de vista de diseño podemos hacer mucho mejor que, que terminar en esa fórmula de cinco o seis pasos en esa secuencia y bueno con esto reitero que me parece que es en posgrados como este el, el posgrado trenzado que discutíamos este hace muchos años y que me da mucho gusto ver que es una realidad hoy en día y, y sobre todo que Rocío Abascal esté liderando me parece muy positivo y bueno estoy muy entusiasmado de, de ver cómo este grupo eh, eh, trabaja el design thinking para hablar entre disciplinas, porque al final me parece que eso es eh, la gran ventaja de un posgrado como este y de cómo eh, influir y ser, hacer el diseño relevante como nunca antes lo fue. Eh, yo recuerdo en los 80s y 90s el, el diseño y al inicio del 2000 el diseño muy ocupado en su, en su burbuja, muy ocupado en su esfera y muy pocas conexiones con tecnología, muy pocas conexiones con negocios. Y bueno, ¿qué, qué mejor que tomar el Design Thinking como esa um, plataforma, eh, como decía antes, como ese punto de apalancamiento, para poder interactuar con otras eh, disciplinas, como la comunicación y, y la computación, en el caso del, del posgrado de la UAM. Eh, vamos a esperar los resultados de las elecciones, pero creo que podemos ser positivos en pensar que eh, puede iniciar un proceso de cambio en México, desde fuera lo estamos observando eh, tanto yo como muchos otros colegas mexicanos que vivimos en el extranjero y que tenemos mucha esperanza de que, de que el país empiece a cambiar. Y sabemos que va a tomar mucho tiempo, quizá tome muchos, muchos años para, para, para llegar a donde eh, podemos estar como país. Pero esa esperanza y esa, eh, ese trabajo que hay que hacer por delante, ojalá que este sea el año donde, donde se empieza. Y en ese sentido, pues también el, el diseño, ojalá que a través de posgrados como este, de la, de la Huancoajimalpa, eh, se haga ese trabajo para que llegue a influir en esas esferas, tanto de, por ejemplo, comunidades, corporaciones, gobierno, eh, en la calle y en la academia, porque hace, hace falta la presencia del diseño en la generación de conocimiento y en la aplicación del conocimiento informado para mejorar las prácticas profesionales para, para modificar eh, de manera positiva la vida de la gente. En ese sentido creo que el diseño tiene ese punto en común con plataformas alternativas que imaginan una situación mejor a la actual y trabajan para, para llegar a ella. Y creo que desde ahí el diseño es este, un, un vehículo de transformación y de cambio y ojalá que veamos ese cambio en México este año y que también a través de plataformas como el Design Thinking se eh, den del diseño hacia afuera. Muchas gracias este, por su atención. Me pasé un poco del tiempo, 26 minutos. Y como decía, aquí está, voy a poner mi correo electrónico y un hashtag para seguir comunicándonos en, en Twitter. Muchas gracias y gracias Rocío por la invitación y felicidades por, el, por la publicación del libro a los autores.